La denuncia fue hecha por el dirigente deportista Félix Santana, quien hace un llamado a las autoridades competentes para que retiren los escombros dejados en las aceras. La situación del barrio Pueblo Nuevo es que no hemos dedicado a sembrar mata de guineo en la esquina de Ingeniero Guzmán Abreo con Cristino Seno, debido a que la población de este barrio está protestando para que no se nos eche eso, esa tierra ahí. Y el capatá de aquí, que a mí me da pena con él porque es un, un, un señor humilde, lo que dice es que en el ayuntamiento no hay un camión que recoja eso. Ya la comunidad está cansada, eso vean, desde ahí allá, eso es toda la semana. Ya hay guineo, hay auyama y en hoy nos vamos a reunir el comité de en defensa del pueblo nuevo para sembrar cuatro mata más. Y en